Vinieron los fantasmas, se llevaron el sofá y tu hueco en mi colchón. No han dejado casi nada, que ahora estás, pero no estás, y yo estoy, pero no estoy. Y nos dio un poco de pena, pero daba un poco igual, nos pusimos a reír. Nos sentamos a la mesa y cuando me diste la sal, yo me di cuenta por fin, van a quedarme muchas cosas que decirte, pero esta despedida es imperfecta, las despedidas nunca son perfectas. Y siempre son tristes Hace dos años, por estas mismas fechas Te conocí, me conociste Y no me advertiste Dentro de dos años nos pondremos tristes los fantasmas que se queden a cenar, y te vienes tú también. Que el derrumbe de mi casa va a ser pronto, y ya verás qué espectáculo va a haber. Te tengo aquí mismo delante de mí, y no sé dónde.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 Dentro de dos años nos pondremos tristes Y aunque ahora somos nuevamente dos extraños Hay un motivo por el que nos conocimos Y si está escrito que no tenemos que separarnos Nos por encontrar en el destino iluminados los